Jesse, ¿Qué pasa, señor White? Es hora de irse a la cama, Jesse. dios, señor White, no lo pienso hacer Sonic ahora mismo está derrotando a todo el equipo local ¡Cabrón! Jesse, no seas estúpido, deja ya de jugar y vete a la cama ¡Es que no quiero! Vete en la cama! ¡Es lo que te conviene! ¡Deja de decir lo que me conviene! ¡No te metes en la cama! tus sucias manos, joputa! ¡Joputa!